Se trata de Noel Veras, residente en la comunidad de Loma Azul del municipio de Tenares A quien desconocidos robaron en su vehículo en momento que se disponía el pasado domingo A elegir las autoridades del Partido Revolucionario Moderno en esa localidad ah, Yo vine, yo estaba votando y entré Cuando salí, que vine a abrir el Guagua, siento que no me responde porque es el electrónico uh -huh. Y cuando abro Veo que me falta la, el candado de la, de, de la llave de, de, de la goma. Okay. Y cuando veo que los seguros no me quieren abrir, vengo a, a abrir el, ¿El, el bonete y ya la batería no está. Pues la la la la ¿Cómo cuánto han perdido? Yo de cinco mil y pico por la batería. La planta está valorada como en 500 dólares. Las bocinas no eran muy caras, estaban como 2.000 y pico cada una. ¿Cómo es tu nombre? No, no ¿Tú eres de dónde? Yo soy de Los Mazur, pero vivo en la capital. NTN. Robinson Polanco.